Hola a todos, bienvenidos. Hago este video para que me dejen sus preguntas para hacer un Preguntas y Respuestas 2, así que en los comentarios dejad sus preguntas y en otro video responderé todas sus preguntas. Espero que estén bien, me despido. Adiós gente.